bienvenidos de nuevo otra vez aquí a mi canal hoy estoy como otra vez en mi estudio y estoy intentando cambiar algunas cositas como de atrás como que no se vea tan plano solo el fondo blanco estoy tratando pero hoy ya entrando en materia les quiero contar que voy a probar cinco hacks o cinco como diríamos eso como cinco truquitos que las youtubers o instagramers y algunos bloggers usan para hacer el eyeliner o el delineado de nuestros ojos y les voy a decir a todas aquellas personitas que están allá afuera que apenas son principiantes en cómo hacerse el delineado no saben cómo hacérselo súper bien estoy segura que uno o dos de estos les van a servir un montón y estoy usando en este momento uno de ellos que a mí siempre me funciona Así que les voy a enseñar todos los cinco truquitos y ustedes van a escoger el que más les guste. La verdad no todos me gustaron porque algunos se ven muy raros, pero ustedes me dirán al final del video qué opinan. Bueno, no voy a hablar más y comencemos a ver qué pasa. Solo quiero contarles que cuando esté corrigiendo las líneas de mi delineador no va a ser súper perfecto porque la idea de este video es mostrarles los hacks. Vamos a comenzar con el primer hack y estos son esas pincitas o ganchitos que todas perdemos siempre y vamos a utilizar el delineador que quieran, lo van a aplicar en esta puntica de nuestra pinza y lo van a poner de esta forma y claramente no funcionó muy bien Este delineador no es que me mate y no me gusta mucho pero lo intenté para este video porque nunca lo utilizo y pensé que podía funcionar, pero si tienen un muy buen delineador les aconsejo que lo usen para que se note muy bien. Simplemente estoy perfeccionando esta línea, quedó súper bonita y simplemente la voy a poner un poquitico más recta y como rellenar súper bien y así nos va a quedar con nuestras pinzitas de pelo. La verdad me gustó. La segunda que vamos a utilizar es con el hilito y este lo he visto en muchos videitos, es súper fácil, simplemente aplican un poquito de alineador líquido al hilo, no sé. Exageren mucho porque creo que yo puse demasiado en una cantidad de hilo y por eso me quedó tan largo Eso fue lo que no me gustó de, pues de este hack, pero fue mi culpa Así que lo único que pueden hacer es como arreglarlo con su delineador líquido Y con el corrector intenté quitar tanta punta porque estaba muy largo para mi gusto Y así quedó, quedó súper delgadito, quedó muy bonito Pero no es de mis favoritos la tercera es con la cucharita y vamos a utilizarla solamente como este pedacito que vemos acá para hacer nuestra línea y quiero que recuerden que estos hacks los estoy intentando por primera vez, así que no soy la persona más experta, simplemente se los quise mostrar a ver qué tal funcionan por primera vez y como se pueden dar cuenta, este salió terrible, pero intenté arreglarlo muy bien con mi delineador, rellenarlo... Para que se viera mucho más bonito. Ustedes también lo pueden hacer con calma en sus casas. Y con el corrector arregleses pequeñas cositas que se veían terribles abajo. Pero este me gustó mucho porque es delgadito, es cortico, es súper bonito. El cuarto hack es el borrador de goma, un borrador normalito. Y con unas tijeras o con un bisturí van a intentar hacer una forma de triangulito. Pero cuando ya tengan el triangulito simplemente pongan el delineador líquido e intenten atinarle porque yo le atiné al ojo y lo vamos a despegar. Y claramente no, salió terrible Lo intenté arreglar a ver si se podía hacer algo por esta línea Pero uh, no, creo que no me gustó para nada Así que tenía que arreglarlo mucho Y no, no, no, no, mucho tiempo perdido el último y mi favorito es el de la cinta. Este lo utilizo en todos mis videos porque es el más fácil, ya me acostumbré a hacerlo y siempre que quiero una línea perfecta, delgadita, bonita, siempre utilizo esta cinta. No la peguen directamente, sino traten de quitar un poquito el pegante para no irse a dañar o irse a lastimar el ojo. Y comiencen con la línea de abajito, tómenselo con calma y después de afuera hacia adentro Van a comenzar a hacer la línea, es mucho más fácil de esta forma y creo que en otros videos en mi Instagram ya se los he mostrado y simplemente es tener mucha paciencia, rellenar y es más como de práctica. Quitamos la cintica y no queda perfecto de una a veces, como en este caso, pero con el corrector lo arreglan y queda precioso, es mi favorito, me encanta. Así que este se los aconsejo 100% porque lo amo como queda siempre. El de las pincitas fue rápido de hacer, fácil, así que es un sí para mí y se ve súper bonito. El del hilito es muy largo, así que tengan cuidado dependiendo, pero es fácil de corregir, no es tan complicado, así que le doy un sí. El tercero con la cucharita se me dice que es muy tierno, muy bonito y no es nada complicado, así que es un sí también. Claramente, el del borrador terrible no me gustó para nada. Tenía que arreglarlo muchísimo y no es nada fácil si no te tiene experiencia. Así que no. Y el de último con la cinta es mi favorito al 100% y claramente es un sí. Bueno, ya vieron todos los truquitos que probamos. Algunos no salieron como esperaban, otros salieron mejor de lo que esperaba. Y creo que uno que no me gustó para nada. Pero les quería contar que el próximo videito no se lo pueden perder porque hay muchísimas sorpresas. Estoy haciendo muy juiciosa mis videitos para que no se los pierdan y si interrumpen como de cambiar un poquito. Déjenme saber cuál de estos cinco trucos fue su preferido y si ustedes los han probado, si les funcionó o si no les funcionó. Yo los veo en el próximo videito ¡Chao!